Hola Beatriz, um, gracias por hacer esta entrevista, te lo agradezco mucho de corazón. Este Quería ver si nos podías platicar un poquito sobre cómo llegaste aquí a Eugene, um, cómo ha estado tu estancia aquí, este, qué fueron los recursos que, que recibiste cuando llegaste por primera inicialmente aquí. Pues yo recuerdo que entré aquí a Estados Unidos en el 2018 y pues eh, los derechos humanos nos llevaron a pensilvania de pensilvania eh, nos recogió una familia guatemalteca nos dio donde llegar a vivir y, y gracias a dios pues aquí en oregon he encontrado mucho apoyo eh, Encontré mucho apoyo, pues yo aquí no tengo familia y gracias a Dios pues encontré el apoyo donde yo nunca creí que iba a encontrar, cuando más yo no, no podía trabajar porque tengo un brazalete, entonces yo no hallaba ni qué hacer, ando con cuatro niños y mi esposo, los dos no podíamos trabajar. Pero le pedimos mucho a Dios que Dios nos abriera puertas. Y recuerdo que una señora me habló del Centro Latino y me fue a mostrar. Y yo entré ahí y me encontré con muy buenas personas. está, está bien Encontré, pues, gracias a Dios, encontré a, me atendió una señora. Y yo le conté que traía cuatro niños y que yo no podía trabajar pero que tampoco yo podía recibir ayuda del Estado y ahí fue donde encontré a señor Julia a señor Francis unas personas muy buenas que me apoyaron en el sentido de regalarme víveres para mi comida. Ahí pues yo me sentía muy feliz porque, aunque sea azúcar, huevo, leche, yo ya tenía para hacerle una comida a mis nenes. Ese lujo es algo, pues, de que yo no les voy a pagar a esa organización. Pero yo sé que Dios, Dios va a bendecir muchas a esas personas que de buen corazón dejan de de comer, para ayudarnos y qué les puedo decir a las personas que están en, en el mismo caso mío, es de que darle gracias a Dios porque ya estamos en este lugar y seguir adelante sin importar los muros que haya, sin importar los, los procesos que uno tiene que pasar, porque hay muchas cosas que uno pasa. Como humillaciones, amenazas y esas son una de las cosas que a mí me hizo agarrar camino sin importar que yo aquí iba a venir a sufrir, pero gracias a Dios a, a, a base de las luchas, los procesos, Dios nos ha, abierto, nos ha abierto puertas y yo estoy muy contenta de que existe un lugar como en el Centro Latino a esas personas que ahí están dispuestas a apoyarlos a uno. Muchas gracias a todos. Y pues estas son mis palabras. Vivo muy agradecida. ¿Cómo, en qué venías? ¿Cómo, cómo llegaste a Estados Unidos? Pues, eh, ¿cómo fue que yo llegué? Eh, pues, yo estaba pasando unos momentos muy duros de donde yo vengo. Eh, a mí me en el 2017 eh, pues a mí me intentaron matar y en el 2015 a mi esposo lo pues lo, lo golpearon hasta el extremo de mandarlo al intensivo y respecto a eso pues seguía recibiendo muchas amenazas. Pues llegué caminando. Eh, ¿Venías con un grupo? Éramos bastantes personas. Yo me vine en la caravana masiva. Me vine en la caravana donde venían tal vez unas 18 mil personas. Y gracias a Dios, pues aquí estamos. ¿Cuántos venían contigo, de tu familia? Seis. Sí. ¿Y están los seis aquí contigo? Sí. Gracias, adiós. Este, también te quería preguntar este un poquito sobre. ¿qué está pasando ahorita con, con, con ustedes, las familias que están trabajando. ¿Y qué haces tú? Ha, ¿Haces aquí en la casa? Um, platícame un poquito de, de cómo entra el dinero a tu casa ahora con el coronavirus. Pues mi esposo está trabajando, pero en el mes de de abril prácticamente él pues se quedó una semana sin trabajo y yo pues no he podido estar trabajando por motivo de que como he tenido el brazalete entonces prácticamente nadie me da trabajo y, y he buscado trabajo pero con eso de la enfermedad que hay eh, muchas personas pues no están dando trabajo y pues para comer, con lo que nos han regalado, hemos estado saliendo adelante. Y, y cuando yo puedo, pues hago tamales para vender, busco en qué manera ayudarme, porque tengo mis cuatro hijos y tengo que sacar adelante a mis hijos. Muy bien. Aparte de Centro Latino, has este ha encontrado otros apoyos en otras organizaciones, ya sea organizaciones de fe. este di, Cuéntame un poquito de eso. Pues conocí a una señora que, que nos ha apoyado, ella de Los Ángeles. Ella se llama Cristina y es una señora muy buena, se ha preocupado por nosotros. Eh, a veces ha venido aquí y nos trae comida nos trae lo esencial que es el azúcar sopas para los nenes lo que ellos comen y, y hay otra otra señora que yo no conozco eh, es americana no sé quién le dijo de nosotros que uh, semanalmente nos trae comida nos trae pues leche para los nenes y y es así como nos ayuda, y el Centro Latino que nos ha estado dando eh, víveres. Este, a, a, Me gustaría que le dijeras un poquito a todas las familias y a las personas que están escuchándote un poquito sobre... ¿Qué les puedes decir unas palabras de, de aliento, de, de echarle ganas para que, para que no se den por vencidas y para que busquen el apoyo y los recursos, para que no tengan miedo? Pues yo era una persona de que tenía mucho miedo eh, ir a un lugar y decir no tengo comida porque a mí me amenazaron que, que si yo pedía ayuda me iban a quitar a mis cuatro hijos pero, pero no es así, no es así, no tengamos miedo no tengamos miedo si alguien los quiere ayudar, apoyar déjense apoyar porque realmente cuando uno entra aquí, es difícil encontrar trabajo cuando uno no tiene papeles para trabajar. Y pues para aquellas mamás que, que tienen un niño pequeño y no pueden trabajar, y si hay alguien que los quiere apoyar, déjense apoyar. No tengan pena, no tengan miedo, porque ya nadie nos va a comer en esta ciudad. Ya estamos aquí, ya vencimos. Ahora dejémonos que otras personas nos apoyen. El Centro Latino ha sido para mí un lugar como que fueran de mi familia. Bueno, Te doy las gracias por, por esta entrevista y quiero decirte que eres muy fuerte y que eres eh, admirable. Um, y muchas gracias. Gracias, señor.